El orden social como lo conocemos está creado a partir de ideas, ya sea de manera directa como una consecuencia sistémica. En otras palabras, alguien en algún lugar hizo algo que generó un interés grupal. Una vez que un conjunto dado de ideas es aceptado por un grupo bastante grande de personas, se convierte en una institución, y una vez que esa institución se vuelve de alguna manera dominante, existiendo durante un cierto periodo de tiempo, esa institución puede ser considerada un establishment. Los establishments institucionales simplemente son tradiciones sociales con una ilusión de permanencia. A su vez, mientras más establecidas se vuelven, mayor es la influencia cultural que tienden a tener sobre nosotros, incluyendo nuestros valores y, por ende, nuestras identidades y perspectivas. Aunque siempre hay un debate sobre la genética y las influencias del entorno, es muy fácil entender en el contexto de valores. Cualquier concepto intelectual con el que estemos de acuerdo es el resultado de una información influyente y cultural. El entorno en sí mismo es un proceso de programación perpetua. Y de la misma forma que puedes diseñar un programa para tu ordenador, cada ser humano es, advertida e inadvertidamente, programado hacia su visión del mundo. Cada palabra que conoces te ha sido enseñada de una u otra manera, y por ende, cada concepto y creencia que tienes es el resultado de esta misma influencia. Jack Fresco una vez me preguntó, ¿cuánto de ti eres tú? La respuesta, por supuesto, es algo paradójica, porque bien puede ser nada o todo. En lo que refiere a la información que entiendo y por la que actúo, la información es un proceso serial, es decir, que la única manera en la que un ser humano puede generar una idea es tomando otra información preexistente que permita llegar a esa idea.